Recordándole que estamos en la semana saludable. La semana saludable, el domingo hay una caminata. Animación de Néstor Flo, Papatarima, Edison Fernández, estaremos ahí. Y veo que me sentan un caballero aquí. Que tuve que hay que creer en el destino. Tú ves cómo la vuelta. Ahora estamos aquí. Yo iba allá, ahora, ahora estoy vienes aquí. aquí. Señores, y para que nos hable un chin de lo que será, eh, de lo que es. Esta semana saludable que, que todo el mundo la ha cogido más que el otro año. Ahora todo el mundo está activo con su dieta, menos este muchacho no, que yo su vida se ser no. un gordo. Y el gordo además lo que es su mamá. <ríe> empecé ¿Eh? ya, Señores, con nosotros está hoy el entrenador Raymond Fit. Adelante, mi hermano, buenas bienvenido. Tarde, buenas tardes. Estamos activos. Saludos, ¿Qué es lo que a, es un placer estar frío. Aquí. Tranquilo. Yeah. No, Raymond lo conozco yo de No, no, desde no. Raymond, yo lo veía a gimnasio que, probó, yo, sí. que yo iba por tiempo, no he vuelto. Pero él me. Lo conocemos desde que volver. éramos niños jugando en los el de En los paritos y esa barito barito y gente. Desde niños. Sí, ustedes nunca ganan una, Amparito un y esa sí. gente. Sí. <risa> no, él sabe. Eh, pero nos divertimos. Fue sí. <risa> pues bueno, fue buenos momentos. Señores, <risa> sí. mira, eh, yo estuve investigando, ¿ves, Raymond? Y, y damos buenos resultados. Pues te lo digo en persona. Porque no te conocía, simplemente te veía. Nos topábamos allá. Nos topábamos en el gino de tu trabajo. Y me ha hablado mucha gente bien de ti, de que tú. Los resultados están ahí y que los resultados son positivos, lo que tú ofreces. Cuéntanos, ¿estemos involucrado en la Semana Saludable? Eh, la Semana Saludable, como tú puedes ver, comenzó el lunes. Ya tenemos lunes, martes, miércoles, jueves. Y hoy fue nuestro último y quinto día, dando candela por las cuatro esquinas aquí. aquí. Dando eh, por todos lados. ¿sabes? El miércoles tuvimos una buena actividad ya frente al gimnasio en la Villa Olímpica, en el parquecito se dio bien chula asistieron sí la gente lo, lo de vi personas, la gente estaba muy chula con eso de los ejercicios y todo ha sido muy muy productiva esta semana eh, para los que no te conocen Reymo, ¿qué, qué tiempo tú tienes ya en lo que es esto de ejercicio en el, en el mundo fit eh, de lo que es de entrenador yo tengo un aproximado de dos años Antes de la pandemia no trancan y luego que salimos ahí ya hemos seguido bueno, no, pero. Pero los resultados y las personas que le hemos abordado sobre ti, eh, eh, unos resultados muy buenos. Yo pensaba que tú tenías ya 15 años, 10, pero no, la gente no. está loca con Raymond No, Fitness. pero él, él siempre ha sido atleta. O sea, que no, quizás no esté desempeñando conocido, en esa así, línea, ajá, pero, pero siempre ha estado el, en el ámbito no, de paso a lo que es lo sí, profesional. Sí, a, siempre ha estado en el deporte. Eso así. Eso él, él lo lleva en la sangre, lo que pasa es que ahora es profesionalmente. Claro, y ya, sí, ahora, ya, ahora él está, dedicando, está dedicando más a eso. Entonces, Antes del domingo, hoy, mañana, ¿hay, ¿hay una actividad de la semana saludable? Eh, tengo entendido que hoy tienen una zumba en la UAS, en la explanada de la UAS. Ah, sí. Mañana creo que no, no tendremos actividad así y volvemos el domingo la caminata. El domingo de la caminata, ya ustedes saben, señor Raymond, eh, háblanos de... Te voy a hacer una pregunta para que tú me orientes. Bueno. Hay personas que a veces no tienen tiempo para ir a un gym. En el caso mío, que por cuestiones de trabajo siempre me hace difícil. Y aparte de que hay un, un 15% de vagancia. Eh, los ejercicios que hace la persona en su casa, eh, qué consecuencia trae eso. el no estar orientado con un entrenador. Mira, en casa puede ser que hay personas que realicen ejercicio que ellos crean que está de la manera correcta, pero no está correcta y pueden lograr una lesión. Pueden lesionarse, sí. es lo más probable. Lo más recomendable es que las personas que hacen su ejercicio en casa siempre hagan lo, lo más común, que son sentadillas, brincar la cuerda, pechada barra. Y, y otra cosa también que pueden eh, ellos utilizar es que contratar a los entrenadores y, y, le, pa y le pasen su, su entrenamiento. Su, su el día, día que online. no puedan ir, sí. tener ¿Sus, ¿cómo su, se su, llama Sus su, su herramientas, tener las herramientas para trabajar online. De ah, online. Sí, sí, claro, claro, se usa mucho eso online. Por ejemplo, tú no tienes canal de YouTube o redes sociales donde tú subas videos. Instagram, y, te, sí, Instagram. y te sigue la gente, sí, tú ahí subes. Y ver nuestro contenido. Y tiene la gente Raymond, se puede sí. guiar. No, tiene que a las redes porque tú estás sonando. Claro. tiene que apoyar ese sonido en las redes. Con, con las sí, redes sí. para que pueda la lograr gente, eso. La gente, tú sabes, después de la pandemia adoptó mucho de lo que él hizo en casa, sí, que sí. no teníamos pan de coger. Ok, vámonos vam con la rutina. Por ejemplo, un lunes, ¿qué yo puedo hacer? Un ejemplo de rutina. Hombre, depende, pecho, depende, depende de, un ejemplo, si es una persona no, que está comenzando. No, no, esta, él no ha, no, no ha comenzado ni quiere comenzar, porque está totalmente gordo. <risa> Pero para la gente que, le, que, que, que quiere empezar algo, la rutina, bueno, lo, bueno, para los televidentes también. No, es como... está bien, está bien. Vamos a ver Rudel Line que, que es, está, una, no, rutina, no es gorda, ¿no? una rutina para ella, para que ella se acostumbre el a más saludable el lunes. El lunes ya puede trabajar cuádrices y... Dos ejercicios de glúteo al final. Sentadilla. Sí, sentadilla. Al pasito. Al pasito que... con un poquito de peso para que pueda volver al otro día porque los dolores son... Claro. Al otro día para los dolores, para pa, pa que esos dolores entonces... Se sigue con la misma rutina No, lo, lo recomendable es volver, no tomar nada. Tú vuelves a hacer lo mismo que te ocasionó el dolor. Okay. Porque hay personas okay. que van un día y duran una semana. Ay, que me duele. Que te duele. Y no, ¿Es bueno. el error del... del de... Ahí te duele. El el cuando la gente dice que se quede en su casa y es que te duele, porque esos son los tendones que tengo entendido que se, la, se están desarrollando. Por la inactividad física claro, que tiene la persona. Claro, es Tiene que, que volver a hacer. Eh, claro. y okay. por eso se comienza de poquito. De poco o sea, lo y los miércoles tú sigues lo mismo varías. varía no, o no, no, va la rutina. Porque, la rutina. un ejemplo, una persona que está iniciando, tú le puedes trabajar a full body, que es cuerpo completo. Tú, ejemplo, empieza con superior, termina con tus piernas, al día siguiente tú le puedes comenzar con las piernas y termina con su super para no volver a una monotonía, ¿entiendes? Claro, claro. Y así sucesivamente. No, es para que el cuerpo se vaya adaptando. ¿Sabes que cada vez que, que uno va al gimnasio siempre aparece personas que, o sea, tratando de ayudar, Que dan una opinión? Sí, dan una opinión que a veces no es muy favorable, ¿verdad? No, porque es que te digo, esas personas que están ahí. Quizás te puedan ayudar en el momento, pero oye deben de entender que tú estás empezando, que ya poquito, y a poquito. A poquito para claro, no porque mandes. después eh, le suben peso. Te quieren poner un peso, más o menos dice que no, ponle más. No, sí, pero es. espérate. Es déjame, el paso, déjame llegar al pasito. Al pasito, claro. Para las mujeres, es Raymond, las mujeres que, que quieren entrar a lo que es. Ya después que pase a ser más saludable, que quieran seguir una rutina, ¿qué les recomiendas? O sea, esas mujeres que no saben nada de ejercicio, pero que quieren, se motivaron porque esté bien en la caminata. Un ejemplo, y quieren el lunes empezar. Eh, estamos en la Villa Olímpica, frente al parque, pueden contactar a nuestro servicio, ahí le ayudamos con y, eso. Y ahí le dan con dos. Sí, le, le Entonces, empezamos. Ayer teníamos una doctora que nos no explicó bien sí. lo que es la nutrición. Entonces... Tú balanceas eso con los ejercicios. Tú también tienes el conocimiento sí. para, para una nutrición, para una alimentación sí, para saludable. un plan alimenticio. Un plan alimenticio. Sí. Por ejemplo, no, yo, apostado. que tengo un chile de conocimiento de ejercicio, pero quiero volver un ejemplo. Yo soy un tipo que soy muy barrigú. Que no soy gordo, dique, como este, que tiene las orejas <ríe> gordas. Sino que yo tengo la barriga muy grande y quiero empezar el lunes. Se te hace una evaluación. Y sí. el plan alimenticio va de acuerdo a tu objetivo. O sea, ya como tú tienes necesitas bajar, se te crea un déficit calórico. Un déficit calórico. Es muy importante. Pero tomen nota con Raymond. Un déficit. Tú le, claro. le das todos los datos, jefe. No, yo te tomo los datos y luego te creo el plan alimenticio y te lo envío. Ey, okay. pero muy chulo. Eso es lo no okay. que dije. Vamos a darle paso a Villalona. Villa Jesús Villa. Daniel Villalona. Que Hola y saludos salir. a todos. Buenas tardes, Raymond. Ah. Bienvenido aquí a Los Sobrosos. Eh, bueno... Háblanos de las mujeres embarazadas, ¿cuáles serían las rutinas para ellas, dependiendo, verdad, de su estado de gestación? Háblanos de cuál, cuáles serían las rutinas de ejercicio para las mujeres embarazadas. Mira, eh, la, una, mujer, una persona embarazada, para poder ejercicio, debe de mantener una vida activa en el gimnasio. Desde antes de empezar, eh, de antes de quedar embarazada, debe mantenerse haciendo ejercicio para poder seguir haciendo ejercicio con una ayuda de un profesional que lo que es yoga, hace la mujer embarazada con una pelota, anda y hacemos sentadilla y eso. Que no edique que ella no hace ejercicio y lo hace porque está embarazada. No, no, no, no, no, es debido, no es debido, no es debido. No es, no es recomendable. Tiene que tener una rutina ya, una costumbre de que, o sea, su, que cuerpo su cuerpo, te cuerpo te te activo en el gimnasio. Claro, claro, y por ejemplo, ya cuando tienen ciertos meses ya con la barriga ya me imagino que no pueden, no, ya cuando la, la entran en el rango de los seis siete ocho meses ya con más cuidado. Y esperar un momento. Para los adultos mayores que quieren hacer ejercicio ya con mucha edad. 70, 75 años. ¿Qué tú les recomiendas? Que vayan, vayan, se le hacen... Es lo, lo mismo que te estaba explicando de una persona que va a empezar. A esa persona mayor, tú la llevas el pasito, le montan su bicicleta, pesita pequeña, eh, lo monte la máquina de pierna con un poquito de peso para que se mantengan activos Y eso. No, pues está bien, está bien. Eh, ya ustedes saben, los las personas que quieran... Eh, entrenar y tener más conocimiento, ahí está Raymo Fit en, en la Villa la, Olímpica, la Olímpica. y eh, otra, otra preguntita, y esto es importante: eh, nosotros hay personas que no podemos hacer ejercicio, o sea, esas rutinas así de ejercicio, eh, porque tenemos mucho compromiso, ¿verdad? Del día a día, eh, a veces estamos mucho tiempo en la calle. ¿Qué pasa? Que hay, a veces nosotros utilizamos eh, ese, ese, esos medicadores, esos indicadores de. Eh, de pasos, de ritmo cardíaco, nosotros que tenemos tele, eh, reloj inteligente, ¿eso puede ayudar o puede complementar o es mejor eh, apl aplicar siempre las, las rutinas de ejercicio? Eh, te ayuda porque ahí tú cuentas las calorías que tú gastas en el día, los pasos, pero lo recomendable es la rutina de los ejercicios en el gimnasio. Y ya entonces... Eh, en el, en, el, en el punto principal de, de nuestra conversatoria aquí de la entrevista, la importancia de todos estos ejercicios a la salud, ¿cómo impacta en la salud de cada persona? Eh, hacer ejercicio te ayuda bastante porque te ayuda, a, te ayuda a, a evitar enfermedades lo que son cardiovasculares. Porque hay un sinnúmero de personas que trabajan más o menos el, el, el tiempo completo sentado Ahí pierde masa muscular, eh, guarda grasa corporal en su cuerpo, y así. Vamos a Villalobos para allá, para fit. No, no, vamos, y tienen va mucha gente de remo. No, yo, para, yo lo he para, vivido para eso. Ya voy a mandar par de gente, claro que sí. Mm. En la Villa Olímpica es un lugar muy... Eh, sí, pero yo estoy tan gordo, Yo no tan gordo. Yo lo que estoy un poco eh, un poquito. desorganizado. Bicicleta, bicicleta. Hay que organizar. Eh, eh. Hay organizado desorganizado desorganizado desorganizado porque ustedes saben que yo me puse ready. Lo que pasa es que la otra noche el tiempo está, y, y, está, y wow. el tiempo, claro, la mala hay vida. Hay porque ustedes mismos, cuando uno está en el gimnasio, comienzan con una llamadera. Entonces, dime tú. las redes sociales poner las redes sociales. En Instagram. Nos pueden contactar ahí. Y nos ponemos en contacto con ustedes. Ahí estaremos fit, ¿eh? el hombre de la Semana Saludable. Ya ustedes saben, el domingo invita a tu gente que vaya el domingo a El a domingo a... Nos, nos estaremos reuniendo aquí mismo frente a la a, a Telenor, con, de, de, con dirección hacia la ciudad agropecuaria, todos vamos para allá a caminar. lo esperamos a, con tu familia, tu amigo. Todo el mundo. Todo el mundo aquí. El mundo. No vamos Yo voy allá. con una licra para allá. Una licra y el suerte mío, ready. Una payolita para la compañera que anda ahí. Eh, andamos con otra compañera, Elina Fit. Ah, Elina Fit. también entrenadora ahí. Sí, está en, está, está lo en lo que No, es el está bien, de... está bien. Las mujeres que a veces sienten más confianza que una mujer. Sí, le... no bueno, es una mujer que sí, sí, sí. Se, se sueltan más. Claro, claro. Así este muchacho que es celoso también, que puede llevar. Ya, ella puede. Ya la esposa después de ir sin problema. No, de Gracias, Raymond. Y estamos aquí, esperemos que nos vaya a visitar después de la semana sí, sí. para que oriente a lo que es los televidentes, que son todos gordos la mayoría. <risa> Señores, Semana Saludable. No está en esto, los camarógrafos. Tengo un problema aquí. Esta es la mía. Señores, la Semana Saludable, el domingo aquí ¿A qué hora que arrancamos? A las 9 de la mañana. A las 9 estaremos Pero aquí. que temprano para compartir, ¿verdad? Claro, con tiene que venir temprano, que vamos a estar ready ahí, la animación dura. Sí. Eh, vamos a tener un show caminando para allá, va el corrillo mío. Tiene que venir para ponernos ready. ¿Tú vienes? Claro que sí. No, que cre no creo, no, que tú vengas. <ríe> no, no, no creo no. con eso.